Primero vamos a ver cómo se detectan los asteroides en la aplicación de caza asteroides. Ya sabéis, podéis usar o el móvil, tener la aplicación en el móvil, o también podéis tener, que es a lo mejor más cómodo, la aplicación a toda pantalla en el ordenador. Lo que estamos viendo es la superposición de cinco imágenes consecutivas, con lo cual las estrellas van a estar eh, fijas, como veis en la pantalla, y en caso de que haya algún asteroide, se va a mover. Vamos a ver cosas que no son asteroides. Por ejemplo, hay toda una serie de puntitos blancos, aquí vemos uno, eh, que evidentemente no son asteroides. ¿vale? No cumple varias de las características de un asteroide. Primero, no tiene apariencia estelar, son puntitos mucho más brillantes. Y segundo, no hay una sucesión eh, de puntitos que se mueva de forma eh, uniforme en la imagen. Concretamente estos son rayos cósmicos. A veces también veremos puntos negros, pero que tampoco un punto negro no puede ser un, un asteroide. Son bueno, pues eh, lo que se llaman mu píxeles muertos de la, de la CCD. Vamos a buscar lo que serían los asteroides. Bueno, aquí tenemos un asteroide. Claramente se está moviendo de forma uniforme, tiene forma estelar y además ya si silamos muy finos podemos ver que está un pelín alargado ¿no? pues todas estas características hacen que sea un asteroide una vez detect, um, um, localizado el asteroide vamos a tener un, un zoom con un puntero que lo moveremos o con el dedo en el, en el móvil o en este caso con el ratoncito y, y lo que tenemos que conseguir es que esté perfectamente centrado el asteroide ahora ahora estaría Perfecto, ¿de acuerdo? En la parte de abajo estamos viendo cómo el asteroide se mueve, el punto coincide con una de las imágenes y en la parte de arriba del zoom está perfectamente en el centro de la cruz. Nada, lo seleccionamos, nos dirá si queremos reportarlo o no y en este caso pues vamos a reportarlo. Una vez reportado nos informará un poco de, de la detección. En este caso pues somos los primeros en enviar la detección, por tanto vamos a ser los que más puntos vamos a obtener. Los puntos nos se obtienen hasta que un astrónomo eh, confirme o no la detección, que es esta pantalla que, que vemos aquí, y el astrónomo aquí puede o, o, o, o decir que no es un asteroide o aprobar la detección, en el momento que se aprueba eh, vamos a obtener los puntos eh, dependiendo ya digo si somos los primeros o, o no, dependiendo las características de la imagen, Mira, hay toda una serie de parámetros que podéis ver en el portal web y con todos esos parámetros, repito una vez el asteroide aprueba, entonces se suman esos puntos a, a los que ya tenemos.